Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Un agradecimiento muy especial al doctor Lloreda y a todo su equipo por la invitación a este espacio y, por supuesto, a los panelistas con quienes eh, hemos ya tenido la oportunidad en, algunas, en algunos espacios de encontrarnos de manera previa, precisamente para conversar sobre todos estos temas que están asociados a la participación ciudadana y a la consulta previa en el sector. Entonces… Eh, este espacio va a girar en torno a tres ejes temáticos. El primero de ellos, consulta previa, el segundo, participación ciudadana y el tercero, por supuesto, eh, que irradia todo este concepto de la participación, el acuerdo de Escazú. Cuando en una entrevista reciente el año pasado con algunas autoridades del sector minero-energético nos pedían, pues en nuestra condición de abogados, que diéramos un, una opinión sobre cuál es el estado del arte en materia de participación ciudadana en el sector minas y energía, pues era inevitable hacer referencia a la sentencia de la Corte Constitucional SU-095, ¿cierto? Entonces, eh, y nos preguntaban y por qué esa sentencia dijo que no hay poder de veto a propósito de las consultas populares que tuvimos aquí durante un par de años en nuestro país. Entonces, yo pues… La Corte sí, efectivamente, dijo que en Colombia pues, no había un poder de veto en materia de, por parte de las comunidades respecto a los proyectos del sector minero energético pero es que eso, fue no, eso no fue solamente lo único que dijo. Dijo también, a su vez, de manera paralela, que existía en Colombia un déficit de protección eh, inadmisible desde el punto de vista constitucional respecto a la participación ciudadana en los proyectos del sector y respecto a la coordinación y concurrencia entre el nivel nación y territorio y que el llamado a resolver ese estado de protección, de, perdón, ese estado inconstitucional, digamos, de déficit de protección, el llamado a resolverlo era nuestro legislador, el Congreso de la República. Y por eso, en aquel entonces, año 2018, hizo un exhorto al Congreso para que en el menor tiempo posible, y resalto esa frase porque todavía la recuerdo muy bien, eh, iniciáramos con la, el, la, la discusión en el Parlamento de una ley de coordinación y concurrencia, ley de coordinación y concurrencia que a hoy todavía no tenemos. Listo. Entonces, eh, con ese contexto yo quisiera iniciar el diálogo en el panel y quisiera iniciar por supuesto con el doctor Echeverry hablando de consulta previa, hablando de consulta previa en este sentido. Eh, la consulta previa pues ha tenido distintos debates desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico y por parte de diferentes actores, por el sector empresarial, por las comunidades, por los gremios, por las mismas autoridades eh, y pues por supuesto también han habido pronunciamientos de las cortes, en especial la sentencia SU-123 del año 2018. Eh, sin embargo, pues todavía hay muchas inquietudes sobre la seguridad jurídica existente en Colombia en torno a la consulta previa, eh, se habla de la necesidad de tener en nuestro país una ley de consulta previa. Yo le quiero preguntar, doctor Echeverri, desde su punto de vista, eh, el derecho a la consulta previa en nuestro país necesita una… efectivamente esa ley de consulta es necesaria o necesitamos tal vez unos instrumentos de otro orden a efectos de dar mayor claridad eh, a todos los sectores involucrados en los procesos de consulta. Bueno, muy buenos días, tardes, perdón. Eh, un saludo al doctor Francisco Lloreda. Felicitarlos por este importante certamen a cada uno de los panelistas, compañeros. Es una pregunta importante porque ha sido una constante preocupación, fundamentalmente del sector de inversión privado, sobre la percepción de la inseguridad jurídica que genera en Colombia los procesos de consulta previa. Y yo lo digo como una percepción, porque hay un criterio, hay criterios determinantes anteriores a la estructuración de reglamentos o de procedimientos legales en el marco de un diálogo social. Lo hemos planteado en los diferentes foros académicos, ya lo hemos hecho en algunas reuniones con el sector de hidrocarburos y hemos manifestado que en Colombia eh, es más importante privilegiar, antes de pensar en normativizar el diálogo, es importante privilegiar aspectos relacionados con la percepción de cada uno de nosotros hacia el derecho fundamental a la consulta previa. Y lo segundo el establecimiento o adopción de reglas éticas en el desarrollo de un diálogo social. No hay norma que regle el diálogo particular. El diálogo está rodeado fundamentalmente de la percepción mental que cada individuo, que cada persona le otorgue a la importancia de construir o establecer diálogos. Eso es fundamental. Y hay que aceptar que en Colombia eh, empezamos casi todos con un criterio abiertamente opositor hacia el diálogo a través de un instrumento que se llama consulta previa. Y empezamos todos a sufrir o a padecer una tara mental y nos dedicamos. A, a, a informar, a considerar, a exteriorizar el criterio de que el diálogo social instrumentalizado a través de la consulta previa era un problema, era un enredo para el país, era una traba y no interiorizamos la importancia de ese instrumento de la consulta previa. Entonces, antes que una ley, antes que normativizar antes que asegurar o generar certezas jurídicas, hay que modificar la cultura o la postura de la percepción de cada uno de nosotros en el sector de inversión pública y privada acerca de la importancia y el alcance del ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa. Claro, en varios gobiernos, yo tuve la oportunidad de estar en el gobierno eh, 2000 eh, 13 2018 y nosotros logramos dejar para aquel entonces un proyecto de norma reglamentario de la consulta previa, en el que dimos participación como corresponde, sin excepción al sector de hidrocarburos. Varias veces nos sentamos en el despacho del ministro del Interior incluso a, a, a aproximar las ideas de lo que debía contener el proyecto de norma. Y en este gobierno volvimos a incorporarlo dentro del Plan Estratégico 2023-2026. No solo la construcción de un proyecto de ley, sino la construcción colectiva de lineamientos técnicos y de cada procedimiento que rodea la vida de la consulta previa. Pero la reflexión que les queremos dejar para no ser tan básicos y tan elementales como lo hemos hecho en otros gobiernos, de decirles sí, ya lo incorporamos al plan estratégico, es invitarlos a que primero modifiquemos la postura de la percepción o la mirada que tenemos sobre la importancia de ese diálogo. Quien nos hizo la conferencia, nuestro compañero de panel, dijo algo que es absolutamente clave. Hemos, le hemos dado estocadas de muerte al instrumento de la consulta previa, aplicando criterios negociales en los procesos consultivos. Y le hemos dado estocadas de muerte cuando está apenas naciendo la vida, el ejercicio de un derecho fundamental, que hoy sí que es importante. Y en un sector como el de hidrocarburos, que de verdad tiene una curva de aprendizaje tan alta, a diferencia inclusive del sector energético. Hoy estamos en transición energética y las empresas del sector energético no han acumulado tanta experiencia en materia de desarrollo social como el sector de hidrocarburos, porque tiene más edad, porque tiene más identidad, porque tiene más presencia en territorio. De tal manera que la respuesta es, nosotros sí creemos en la importancia de reglamentar los procedimientos de consulta previa pero también creemos firmemente que eso no es suficiente y el fracaso estaría asegurado si conceptualmente no cambiamos la mirada y la óptica hacia la importancia del ejercicio de este derecho fundamental. Bueno, muchas gracias. Cuando estaba hablando ahorita en la introducción al panel, el profesor Manuel, yo estaba haciendo un listadito como de los todos los espacios de participación ciudadana que uno más o menos tiene identificados en el sector. Entonces, además de la consulta previa, eh, tenemos los espacios de participación que han creado nuestras agencias, eh, ANH, ANM, cierto, llamadas algunas de concertación, otros espacios también de coordinación y concurrencia con autoridades locales. También tenemos los espacios de participación eh, ciudadana en el marco de los procesos de licenciamiento ambiental, también tenemos ahora, digamos, con la ratificación del Acuerdo de Escazú, los espacios de participación que se abren allí. También, tenemos también espacios de participación en el ámbito de la gestión social de las empresas, de la responsabilidad social corporativa, eh, inclusive también espacios de participación que las empresas adoptan vía estándares internacionales. Tenemos también espacios de participación ciudadana en el marco de obligaciones que se encuentran dentro de la ejecución de los contratos. Entonces… La pregunta que le hago a, al profesor Manuel a partir de su intervención es, eh, y volviendo al tema de la sentencia SU-095 del 2018, frente a participación ciudadana y coordinación y concurrencia, es, profesor Manuel, ¿usted qué elementos cree que son importantes que tenga en cuenta un futuro proyecto de ley de coordinación y concurrencia, eh, que de hecho ya hay uno eh, por ahí eh, andando?, eh, a efectos de materializar ese mandato de que efectivamente tanto las comunidades como el nivel, de, el nivel territorial, desde el punto de vista de las autoridades locales, tengan participación en el marco de decisión de estos proyectos de la industria, en particular la que hoy nos convoca el sector hidrocarburos. Muchas gracias. Quisiera decir, comparto, doctor Álvaro, su punto fundamental en estos temas donde… Hay muchas cosas que están ya reglamentadas suficientemente. En ese espíritu santanderista leguleyo que pensamos que problemas estructurales se resuelven con nuevas leyes. Ejemplo, el problema estructural de concurrencia, de competencias, es un problema que está mucho más allá de lo jurídico. Tiene una dimensión jurídica, por lo tanto… La nueva ley tendrá que apuntar al centro del problema, cuál es la fractura que existe entre la nación, el departamento, los municipios y las entidades territoriales eh, étnicas. Es una fractura estructural que no solamente afecta a los hidrocarburos, a la minería, sino la vida del Estado y de la ciudadanía en general. Es un problema estructural. Es más, los estudiosos hablan de que ahí está una de las causas fundamentales de la violencia en el país. Es un problema estructural, por lo tanto, tiene una dimensión jurídica que tendrá que los elementos apuntar a sanar esa fractura, a cómo dialoga la nación, el departamento, los municipios y las entidades territoriales sobre el tema de recursos. Los recursos, constitucionalmente son del Estado. Por lo tanto, la nación... Los departamentos, el municipio y las entidades son codueños. Y si son codueños para que funcione bien ese recurso, tienen que hablar. Me comparto nuevamente con el doctor Álvaro que es el diálogo la clave. Pero no basta con la dimensión jurídica. Aquí hay una dimensión política. Y en la dimensión política no hablo de lo electoral, de los gobiernos de turno municipales, departamentales y nacionales, sino de lo político en clave de pensar en el mediano y en el largo plazo, el bien común. Y hay una dimensión ética. Para mí, la clave donde empezamos a sanar esta ruptura, y lo hemos vivido en diálogos que llamamos improbables o de contrarios o de enemigos, es recuperar la confianza entre los actores en un territorio. Y no con los más probables, sino con los improbables. Tener la audacia de ir a buscar incluso a mi enemigo, porque también hay enemigos, hay contradictores, hay opositores, hay opuestos, pero a veces nos conformamos con el… Entonces, en esa dimensión ética hay la posibilidad de un liderazgo desde las empresas y en mi experiencia personal, sin ley de coordinación y concurrencia se pueden tejer, sanar en los territorios, desde los territorios, esas fracturas estructurales que no nos permiten, por ejemplo, hacer que un proyecto sea sostenible relacionado con una comunidad armónica. Pero, insisto, aprecio mucho la invitación y valoro mucho lo que muchas empresas en el territorio realizan, y especialmente las empresas de hidrocarburos. Tienen información cualificada, tienen capacidad de planeación, y eso puesto al servicio, no solamente de la operación, sino de ver cómo se hace ordenamiento y desarrollo territorial, enfoque territorial, realmente no solamente garantiza lo que la ley de concurrencia y coordinación debería hacer, que es garantizar que la fractura no siga, sino que al mismo tiempo se anticipan a, a generar indicadores con unos estándares de relación muy potentes. Podemos, yo creo que aquí en Hechos de Sostenibilidad contar de varios de ustedes cómo esa relación entre los actores, ojalá los más diversos, los más contrarios y los más opuestos, es lo que hoy tiene varios de los proyectos andando. Y si no fuera por eso, o tendrían dificultades o estarían parados. Y eso es intangible, pero ahí está y se siente en la operación. Sería como sintetizando, hay una dimensión jurídica que tendrá que pasar por el Congreso de la República, y ojalá cuanto antes, ya está la sentencia, pero más allá también es una práctica en los territorios, esa dimensión política e insisto en la dimensión ética de responsabilidad con un entorno, con unos actores y con unos, eh, digamos, compañeros de viaje en un… Negocio que tiene fecha de caducidad y que algún día habrá que pensar qué pasa el día después. Y si se piensa desde ya, lo hemos vivido, las comunidades los acompañan e incluso los defienden. Y hay varios ejemplos que seguramente los que están aquí sentados podrían contar de cómo es posible esa sostenibilidad. Bien, muchas gracias. Y precisamente por eso, eh, hablando sobre la conflictividad en territorio y citando a un, a un colega peruano que nos decía recientemente, es que el, el problema no radica, y sobre todo en la industria eh, extractiva, no radica en tenerle miedo a la conflictividad de estas industrias. La conflictividad es algo que podríamos decir inherente al sector minero-energético. Primer mensaje. Segundo mensaje, tal vez el inconveniente está en entender que la conflictividad la vamos a resolver a punta de leyes, no, no es así, ¿correcto? Y en tercer lugar, es entonces aprender a gestionar esa conflictividad con fundamento de unos parámetros y ahí hay pues algunos mensajes de la importancia del relacionamiento comunitario temprano, transparente etcétera, y tú lo mencionabas muy bien en tu intervención inicial, Manuel. Entonces, yo por eso quisiera preguntarle a, al secretario de Minas del Meta, a Óscar Alexandre Amaya, eh, pues entendiendo la, la, la realidad y la existencia de esa conflictividad, cómo gestionar desde el territorio esos espacios de participación y articulación, nación-territorio, ter, nación, ese nivel nacional con el nivel territorial, con el nivel departamental y municipal… Y si tienes experiencia, eh, conocimiento de experiencias, de articulación que nos puedas compartir eh, en este escenario con, con la industria, que nos permita precisamente facilitar ese diálogo entre esos niveles, nación, territorio y también, ¿por qué no?, con la industria. Muy buenas tardes. Eh, agradecerle primero que todo la invitación a ACP, al doctor Lloreda, al doctor Ángelo y a la doctora Luisa, que han estado muy cerca al departamento del META. Quiero. Eh, hacer referencia a esta pregunta con algo que ha sido una consigna en el departamento y especialmente por parte del señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga y es que se requiere menos escritorio y más territorio. Cuando nosotros salimos de, de estar en una oficina de orden nacional, de orden departamental y local y llegamos al territorio y entendemos que, lo decía el doctor Manuel, acá hay Tres tipos de actores, que está la ciudadanía en su papel de ciudadano, de a pie, en su representación como dignatario de una Junta de Acción Comunal o en una gremiación, pero también está el actor que obedece precisamente a la industria, industria por intermedio de la operación o por intermedio de sus aliados. Y a veces hacen más daño los aliados que el mismo operador. Y ahí hay que hacer como una, un análisis frente a lo que está sucediendo, porque a veces quien tiene su licencia, quien tiene su contrato, termina cediendo servicios y el ceder servicios casi que desliga el contacto con las comunidades y termina un tercero afectando precisamente la labor y el propósito. Y el tercer actor, lo decía el doctor Manuel el Estado, yo, yo no quisiera ser como tan amplio, decir que el Estado, sino más bien me hago referencia a las autoridades, autoridades de orden local, el alcalde, el personero, su consejo, la autoridad departamental, señor gobernador o gobernadores, en este caso en el departamento de Meta la Secretaría de Minas, pero también un equipo que trabaja allí y a nivel nacional, indudablemente el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Minas la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha sido un aliado estratégico en el departamento, eh, la Agencia Nacional de Minería. Pero, pero quiero hacer referencia a estos tres actores es porque el problema radica en que muchos de nosotros hemos acudido en roles equivocados, es decir, cuando se presenta un, un, un tema de conflictividad, el operador que le cierran la puerta para que no pueda trabajar, automáticamente le dispara por derechos de petición a todo el mundo y terminamos en una misma mesa de trabajo todas las autoridades sin cumplir cada uno de los pasos y los procedimientos. Y es que si hay un problema de conflictividad en el territorio, el primer llamado es la autoridad local, acercarse si definitivamente no existió diálogo oportuno, lo decía el doctor Manuel, es que acá tenemos que irnos a prevención, a veces ni siquiera el operador se quiere sentar a dialogar con esa persona que está manifestando una inconformidad. Pues, si hiciéramos la tarea, pues evitaríamos mayores desgastes. Y entonces, cuando insisto en que los roles, termina un presidente de una junta de acción comunal emitiendo certificados de residencia, haciendo intermediación, obstaculizando el trabajo, porque a veces ni siquiera el alcalde aparece en su vereda, en su comunidad o en su entorno. Entonces, aquí, eh, insisto... Lo que tenemos que plantear es que hay que revisar a fondo, probablemente la normatividad ya existe, los decretos existen, pero aquí nos hace falta es primero apropiarnos de nuestros roles. El departamento, gracias a ACP, gracias a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Minas por intermedio de la Gobernación, empezamos a entender que existe un decreto, que es el decreto 003 del 2021, que nos dice cómo resolvemos el conflicto. Pero él no nos dice solo en el momento del conflicto, él también nos dice qué tenemos que hacer de manera previa. Todas las acciones preventivas, capacitar a la Junta de Acción Comunal, no al presidente, porque cuando hablamos los operadores y la industria habla de, de Juntas de Acción Comunal, solo se refieren al presidente. Qué error tan grave, porque existen más dignatarios y esos dignatarios son quizás los que a veces son el polo a tierra, de ese presidente que usurpa funciones que no le corresponden. Entonces, aquí el llamado es que lo estamos tratando de hacer en el departamento: es reconocer los roles de cada uno, los tiempos de cada uno. No podemos estar en la misma mesa de trabajo en un momento, todas las autoridades mirando a quién le echamos la culpa o en una misma mesa de trabajo llegando el Ministerio del Interior a dar órdenes cuando ni siquiera hemos agotado los primeros procedimientos, cuando ni siquiera hay puestos de mando unificados, es lo mínimo. Entonces, es definir los roles, entender los grados de responsabilidad, que son individuales, pero como lo decía, insisto, la, la, la presentación del doctor Manuel, son colectivos, pero aquí también la, la empresa, la industria, esa intermediación nos está afectando el país nos sigue estigmatizando siendo uno de los reglones económicos más importantes y insisto porque hacemos una intermediación equivocada a veces quizás esa, esa es básicamente mi intervención frente a lo que estamos haciendo, estamos construyendo una ruta los operadores de la industria tienen al mejor aliado que es ACP que son los que nos pueden ayudar a mediar, a moderar en muchos territorios cuando no quieren acercarse al operador, cuando el, cuando el ciudadano ya no le cree al operador, y ahí es donde las autoridades en su orden tenemos que actuar. Bien, y precisamente para seguir ahora entonces con la visión desde el punto de vista de las comunidades, eh, Diana, teniendo en cuenta también pues por supuesto el trabajo que has venido desarrollando en el municipio de Puerto Daitán, liderando diferentes proyectos en pro de las comunidades eh, cercanas a, la, a Rubiales. ¿Cuáles son las principales dificultades que has enfrentado liderando este tipo de procesos? Y también, a su vez, ¿cuáles son los logros, aspectos positivos que has podido evidenciar a raíz del de trabajo conjunto y articulado con la industria? Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, sí, eh, principales dificultades eh, que se viven en la zona una de ellas es la seguridad, eh, perdón. una de las principales dificultades que se vive en la zona es, es esa seguridad de poder transmitir, liderar un proceso en una zona de conflictos, de estigmatizaciones que se viven actualmente, es muy difícil, no hay garantías de seguridad para liderar procesos en las comunidades. Eh, otra, otra de las dificultades que se viven en la comunidad, y lo manifestaba el doctor Amaya y también el, el doctor Manuel, una de las dificultades es la ausencia estatal, ¿Sí? en estas comunidades el primer respondiente o esas necesidades que viven latentes las comunidades al interior, en ausencia de saneamiento básico, en temas de salud, en temas de electricidad y todas esas ausencias y necesidades que viven las comunidades y en la ausencia estatal, digamos que son dificultades y el primer respondiente o ese esa figura paternalista que ha encontrado la comunidad siempre va a ser la industria, porque es quien está en territorio. Entonces, en esas, en esas dificultades, en todo eso, poder entender a la comunidad es un gran desafío y es un gran reto a su vez. Entonces, digamos que uno de los grandes logros es poder trabajar con la comunidad desde la experiencia también eh, educativa y de la formación que he tenido a lo largo de, pues, de, de mi vida, ha sido poder trabajar con las comunidades enseñándole, los procesos, cómo se hace, cómo se llega a, a, a la, al Estado, eh, llevando a cada uno de lo que mencionaba el doctor Amaya, el tema de poder conocer y poder acercarse a las instituciones, a la industria, que sí, que no le corresponde a la industria, para poder que la comunidad de, de, pueda definir y diferenciar esa delgada línea entre si le corresponde a la industria o no, porque como está ahí, y, y si tiene una dificultad por saneamiento básico, bloqueo. Eh, si tiene una dificultad por eh, acceder a, a salud, bloqueo. Entonces, el primer respondiente y quien está en zona, viéndose afectado siempre va a ser la industria, el sector hidrocarburos, porque es quien está haciendo presencia en las comunidades y en ese abandono estatal, pues han encontrado una figura paternalista en, en el sector hidrocarburos. Bien. Entonces, pues ahora vamos a hablar de otra arista importante que se abre... Eh, en la actualidad, con el tema de la ratificación del acuerdo de Escazú. Y para hablar de Escazú, eh, Carlos, quisiera iniciar contigo hablando de lo siguiente. Eh, ustedes en el ICP hicieron un análisis sobre el acuerdo de Escazú y sus implicaciones, eh, con algunas reservas respecto a la posible implementación de la ratificación del acuerdo, eh, con unas, digamos, unos riesgos o... Digamos, unas preocupaciones que se veían desde el ICP en el caso en el cual Colombia finalmente lo ratificara como cuando como finalmente así sucedió. Entonces, en tu visión, quisiéramos como entender un poco esas preocupaciones, ya que hoy claramente Escazú también es un frente en materia de participación que se abre eh, respecto a la industria. Gracias Milton, un saludo muy especial a todos, mi agradecimiento a la ACP y al doctor Llorea por esta invitación. Efectivamente hicimos un documento que le presentamos al Congreso y participé personalmente en varias audiencias públicas, en muchas audiencias públicas, pidiéndole al Congreso que no lo ratificara. Lamento mucho que el anterior gobierno insistiera en presentarlo tantas veces por una sencilla razón y es porque Escazú valida una narrativa que es perversa y es una narrativa que hay en distintos sectores y es primero decir que en Colombia no hay nada en materia de participación, protección, justicia ambiental, lo cual no es cierto. Y lo segundo que valida que eh, hay sectores que no quieren que haya reglas de juego. Y yo creo que eso es bastante equivocado y le hace un gran daño al país decir eso. Los más interesados en que existan reglas de juego en materia de participación son primero las comunidades y segundo la industria. Son los dos actores a los que más les interesa que hayan reglas de juego claras. Pero Escazú no ofrece nada nuevo. Y no solamente no ofrece nada nuevo, sino genera una serie de riesgos. Esa arquitectura institucional para la participación es fundamental. Yo sí creo que debe haber unas normas, efectivamente no una hiperinflación normativa. Pero creemos que el papel del Estado es expresamente el de garantizar que esas reglas de juego sean lo suficientemente efectivas y transparentes para que el mandatario local, para que el líder social, para que el líder comunitario, para que la industria sepan cómo se van a entender en el territorio. Y nosotros, doctor, le hicimos a la dirección de consulta previa una consultoría en el Instituto de Ciencia Política hace dos años, estableciendo cuáles eran los cuellos de botella de la consulta previa. Eso fue financiado por el BID, es un documento reservado, no me puedo referir respecto a lo que dice el documento, pero lo tienen en el ministerio. Porque claramente aquí lo que hay que reconocer también es que ha habido unas fallas sistemáticas del Estado. Es que no se puede decir que es un tema de, de que hay una mala concepción respecto a la participación. Es que la industria ha sido abanderada en mecanismos de participación. Y Escazú es un acuerdo inspirado en un acuerdo europeo. Hay que decirlo también, aquí se vendió la falsa idea de que era un acuerdo que se había construido con la participación de sectores sociales en América Latina, Falso, un acuerdo copiado del acuerdo de Arjus que funciona en Europa. Tan es así que el documento nuestro da cuenta de cómo los funcionarios europeos asesoraron a la CEPAL y cómo los funcionarios de la CEPAL permanentemente participaron en las negociaciones en Europa. No solamente no participaron eh, o, o ese documento no recoge productos de la participación de distintos actores en la región, sino que el proceso de ratificación en sí mismo no se basa en la participación. En distintos países de la región, en Colombia, las comunidades negras se opusieron a la ratificación del Acuerdo de Escazú y no fueron escuchadas. Las mancomunidades indígenas del Perú se opusieron al Acuerdo de Escazú y no fueron escuchadas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si es un acuerdo que dicen que es tan bueno, las propias comunidades se oponen? Por una sencilla razón. Porque los instrumentos que establece Escazú hacen que un tercer actor tome decisiones sobre el territorio de ustedes, un actor, una ONG en Venezuela, por ejemplo, o en Bolivia, o en Argentina, o en México, o en Brasil, pueda pedir, de acuerdo a los mecanismos de Escazú, que se reexamine una decisión ya adoptada. Entonces, imagínense ustedes, hablamos de participación, la comunidad está de acuerdo, se hace el mecanismo con las autoridades locales, se cumple la consulta previa, se expide la licencia y a alguien se le ocurre decir que yo no quiero, porque me parece, porque además el mecanismo del acuerdo dice dos cosas que son muy graves, que no hay que aportar evidencia suficiente. No, no puede ser un escrito cualquiera ni anónimo, por supuesto, lo cual pues era lo mínimo que debía decir, pero no, debe, no, no necesita demostrar que se está cometiendo un daño ambiental. Y entonces, ¿qué pasó con todo el mecanismo de participación de las comunidades? Y entonces decidimos renunciar a que el Estado cumpla su papel, como el cargado de fijar esas reglas de juego, de corregir los defectos que tiene y de solucionar el problema. Máxime, y uno, digamos, lo dije también en el Congreso, en este gobierno, pues uno esperaría que era el gobierno más comprometido con este tema, debía ser el gobierno que más pronto pusiera eh, sobre la mesa esas reglas de juego para facilitar el diálogo entre la industria y las comunidades. Con un elemento adicional que es muy preocupante y que además demuestra todas las contradicciones que tiene Escazú. La reglamentación que se expidió este año dice algo y es que el comité podrá o no abrir audiencias públicas para revisar las solicitudes de reexaminación. Pero esto no se supone que era de participación. Entonces, unos entes que funcionarán en, eh, conformados, por, en el caso del comité, por 10 eh, personas de otras nacionalidades. Yo me presenté, no fui elegido, me imagino, obviamente, por qué razones, pero me quise presentar. Eh, no hay ningún colombiano, por si acaso. Y el comité decide, entonces, si o no abre una audiencia pública, pero no es, es muy particular porque se supone que estamos en unos mecanismos que deben garantizar la participación. Y aquí es la otra contradicción de Escazú. Hemos decidido ceder competencias soberanas a unas organizaciones internacionales que, ustedes lo saben, no tienen ningún mecanismo de accountability, de rendición de cuentas. Unas personas que van a tomar decisiones sobre nuestros territorios y las comunidades que no tienen responsabilidad política, fiscal o administrativa. No existe y esa es la crisis del sistema multilateral y es paradójico. Una de las características del sistema multilateral que los estudiosos de las relaciones internacionales siempre han destacado es un elemento que se llama déficit democrático. Y entonces nos convencieron que es que Escazú era más democrático y más garantista que los mecanismos que ya tenemos en Colombia, no solamente constitucionales, legales, por vía de convenios internacionales o de acuerdos internacionales, de todo un bloque de constitucionalidad, de sentencias de las Cortes, nos convencieron que eso no era suficiente, que eso no servía, que eso no existía. Creo que indudablemente Escazú impuso unos desafíos, y termino con esto, la clave será entonces cómo formamos a las comunidades respecto a los mecanismos de Escazú, porque las comunidades van a tener que entender qué significa ese acuerdo una vez entre en vigencia y cómo también van a poder actuar frente a ese acuerdo, con una variable muy importante, que no existía hasta hace dos años cuando esto empezó, Fíjense lo que pasó en Europa, fíjense el activismo demostrado, financiado por Rusia para que se impudieran, por ejemplo, centrales nucleares en muchos países, especialmente en Alemania. Es un mecanismo y un instrumento que abre la puerta a ser instrumentalizado por terceros países y por terceros eh, actores que quieran bloquear el desarrollo del país. Eso es una realidad, eso está sobre la mesa, eso está documentado, eso no es teoría de la conspiración. Y yo creo que el país debe también prepararse para eso. Y la responsabilidad del país y del gobierno de turno es establecer las reglas de juego de la, con la mayor claridad, con la mayor participación. Entre otras cosas, y cierro con esto Milton, el acuerdo de Escazú no fue sometido a consulta previa por parte de las comunidades. Uno esperaría que si vamos a garantizar todo el mecanismo de participación, lo mínimo era preguntarle a todas las comunidades. No, participaron unos sectores. Y otros sectores que participamos no fuimos escuchados. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y siguiendo con Escazú, varias de las aristas que están asociadas al acuerdo, pues efectivamente hace referencia a la promoción de la participación, promoción del respeto a los derechos humanos, eh, pero estos aspectos, digamos, obviamente no son del todo eh, desconocidos por las empresas, sino que de hecho pues las mismas empresas ya los vienen incorporando desde, desde, desde, desde hace algún tiempo, eh, está inclusive en el ADN de las operaciones y precisamente por eso quisiera eh, preguntarle a Manuel, mmm, la debida diligencia que hacen las empresas juega un papel muy importante para que efectivamente la participación de las comunidades sea efectiva. Entonces, en ese proceso de debidas diligencias de las empresas… ¿cuál es la visión que tiene sobre la materialización efectiva de esa participación en la ejecución ya de los proyectos desde el punto de vista de la empresa? Bueno, muchas gracias por, por la pregunta. Saludo a los otros panelistas, doctor Lloreda, Carolina, por la organización del evento, que ha estado extraordinario. Y este panel es prueba de eso porque tenemos múltiples actores conversando de un tema con visiones diferentes acá. Eh, el acuerdo de Escazú ya fue aprobado, por el Congreso, el Senado de Colombia, está esperando ratificación. Desde la industria donde nosotros vemos una gran oportunidad de participar y que ha sido una práctica constante del gobierno de Colombia, es en la construcción conjunta. ¿Por qué? Porque vienen las normas para implementar el Acuerdo de Escazú. Y ahí es donde nosotros queremos participar, queremos poder pasar las preocupaciones que escuchamos de las comunidades en territorio. Estamos en territorio hace mucho tiempo, nosotros en Putumayo hace 17 años, en el Cesar hace 6, y nos sentimos parte de la comunidad. Yo creo que el punto principal es echar un paso atrás antes de contestarte en detalle lo de Escazú y mencionarte cómo nosotros, de manera muy humilde, nos aproximamos, ¿cuál es nuestra percepción? Como dice el doctor Álvaro, al diálogo. Transparente, abierto, constante, donde buscamos no enseñar, sino aprender. Escuchar y aprender de las comunidades, que son quienes identifican oportunidades y retos en territorio. Ahorita hablamos de la consulta previa. No la voy a revolver con Escazú, pero quiero hacer un comentario porque hemos tenido la fortuna de en los últimos siete años, hacer 127 consultas previas, con un 85% de acuerdos y de éxito. Pero en esas consultas previas nosotros nos acercamos tratando de entender nuestra actividad, cómo puede impactar la cultura de la comunidad étnica que está en territorio. Y tratamos de que todos los diálogos que tenemos hagan parte de un viaje, Obviamente, cada diálogo tiene su comienzo y su final, pero nuestros proyectos son de 30 años y más. Y si tenemos éxito, todavía más. Entonces, en cada etapa de ese viaje, nos sentamos a escuchar a la comunidad, socializamos y contamos en qué estamos y descubrimos retos y oportunidades, más allá de la consulta previa. Por ejemplo, escuchamos en la comunidad que quiere mezclar su saber ancest ancestral con una posibilidad de generación de ingreso Y ahí nos salió un proyecto, por aquí está Noelia, en algún momento la escucharán, de Puerto Asís, donde se generó Hilos de mi Tierra, una oportunidad de con esos saberes ancestrales generar ingreso con 122 personas, ocho comunidades. Vuelvo a la pregunta de Escazú, tres temas, acceso a la información, sin duda, muy importante. Eso no es nuevo para nosotros. La informa el acceso a información es crucial, cómo tomar una decisión sin conocer la información y ahí se nos abre una oportunidad, un esfuerzo pedagógico con universidades conjuntos, en el caso nuestro, la Universidad de Calgary, la Salle, el SENA, para que las comunidades entiendan el tema muy bien, no solamente las oportunidades y retos, sino el tema como tal. De esa manera, cuando se den esos diálogos participativos, todos están informados, todos conocen de qué se va a hablar y esa información es transparente. La segunda, eh, si nosotros identificamos que hay comunidades que no están participando del el diálogo o en un tema aparte no están participando en la consulta previa, es nuestro deber, nuestra debida diligencia ir al Ministerio de Interior, que también nos recibe siempre, y al DANCP, y que se incluyan en los diálogos, independientemente de que nos vaya a tomar más tiempo o costos. Lo importante es que todos participen. Así ah, no está, claro. El tema de que mencionaba nuestra lideresa acá. De que todos nos sintamos seguros de que el ambiente se respeta los derechos humanos y la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos. Ahí es donde entramos al tema de derechos humanos. Es importantísimo que la industria vaya más allá de solo respetarlos, sino que cuando se identifican oportunidades, dé ese paso y remedie. Cree ese ambiente de confianza que permite que se, diga, se sigan dando esas, esas conversaciones. Y para finalizar, para finalizar, una inquietud, una oportunidad, no sé, de repente, doctor Álvaro, volviendo al tema de consulta previa, no de Escazú, ¿cómo podemos entre todos lograr que no generemos ese cansancio, esa fatiga a las comunidades? Porque sin duda muchas veces los proyectos empiezan con una parte del proyecto, luego se vuelve global y más y más. Si existiera alguna manera de, al tiempo, siempre y cuando la comunidad se sienta cómoda, para evitarle la constante fatiga de estar consultando una y otra vez a la misma comunidad en el mismo polígono. Si existiera una manera donde se pudiera consultar proyectos o en paralelo, o el comienzo y el proyecto global, con un condicionamiento, si es el caso de que vaya a ser exitoso, si modifica mucho volver a la mesa, esa sería una gran oportunidad que nosotros, que nosotros vemos. Muy bien. Me dicen de la organización que el tiempo se terminó. Eh, quisiera entonces cerrar el panel, pues primero que todo agradeciéndoles a, a todos los integrantes, pues con un mensaje final. Eh, uno puede discutir sobre la utilidad o no de tener una ley de consulta previa en nuestro país, de tener una ley de coordinación y concurrencia, pero al final aquí de lo que se trata es de la construcción de confianza. ¿sí? Eh, por supuesto, las reglas claras aportan y digamos dan una una ayuda y unas señales muy importantes a cómo y cuándo debo eh, generar esos espacios de construcción de confianza. Eh, pero no es el único elemento fundamental y algo muy importante, esa construcción de confianza es no, no en el momento de ejecución del proyecto, es previo, ¿cierto?, el relacionamiento temprano y algo muy importante, tú lo mencionaste, estos son proyectos a 30 años Si tienen éxito muy seguramente más, entonces esa construcción de confianza es día a día y de carácter permanente y dinámico. Dicho esto, pues agradezco a los panelistas y a todos ustedes. Muchas gracias.